Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Economía de Bolsillo, el programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Como todos los jueves, nos encontramos en el aire de todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con Ignacio Truco. Buenas noches, Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ceci? Muy buenas noches, muy contento de estar acá nuevamente con todos ustedes para hablar de economía, de política, en este en este espacio radial universitario que tanto nos gusta llevar adelante. Como siempre también el señor Claudio Coronel. Hola Claudio, ¿qué tal? Hola Ceci, equipo, ¿cómo están? También. Contento, con un poquito de, de migraña, pero bueno, llevaron algunos dulces por ahí que levantaron un poquito okay, el ánimo. Yo cre que estamos... Creí que ibas a decir con un poquito de calor, porque es tu, tengo mucho tu hija calor últimamente. Tengo mucho calor, pero que no quería ser redundante. Ahí me puse un turbo medio cerca. Bueno, mañana refresca. Caliente. Ajá, eso dicen. Así que bueno, cuidado a los que somos medio complicados con los cambios de clima, salir con cuidado porque después se hincha la nariz se complica la cosa. Y sí, pero afortunadamente parece que mañana tendríamos más lluvias, ojalá se cumpla el pronóstico. Mira, mientras no llueva entre las 7 y la 1, que son los horarios en que yo entro y salgo, que es donde siempre llueve. No, se ve, no, no es, que no, no es así. Que llueva cuando quiera porque lo necesitamos. <risa> <risa> y con nosotros también Gabriel Weidman. ¿Qué tal Gaby? Buenas noches, ¿cómo estás, Ceci, Irina, Claudio? Sí, la verdad que este clima nos tiene a mal traer, bueno, por suerte la lluvia de mañana nos va a poder dar un alivio y si no, una cerveza esta noche. Bueno, así sea. Eh, nos quedamos hasta las 21.30 en el aire de todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Si les parece, chicos, vamos presentando los temas que trajeron para esta noche. Igna. Vamos a retomar un viejo tema que quedó pendiente, que me interesa mucho poder conversar con, con ustedes y sobre todo también ver qué es lo que opinan, porque es una cuestión, digamos, problemática, eh, polémica, que es la relación entre déficit fiscal y, e inflación. Eh, se habla mucho de ese aspecto en Argentina, eh, en todo el mundo en realidad, y particularmente en esta época, es una época inflacionaria en todo el planeta, eh, y bueno, vamos a reflexionar un poco desde un punto de vista histórico, estructural, digamos, incluso un poquito de teoría, eh, sin, sin que nos asustemos al respecto, para, para ver qué relaciones pueden tener, cuáles son razonables, cuáles son un poco más mistificadas y, y qué nos puede, qué, qué tenemos que tener en cuenta al respecto para pensar la economía argentina. Claudio, ¿qué nos trajiste? Bueno, yo voy a, a complementar un poquito de, de la, ex, la explicación express que dimos en el programa pasado respecto al sector externo. Le vamos a agregar un poquito del tema dólar. Eh, seguramente vamos a linkear con lo que diga también Ignacio sobre un gran tópico que es déficit fiscal e inflación. Eh, vamos a charlar un poquito del tema dólar y vamos a eh, conversar sobre algunas preguntas que me hacen recurrentemente eh, sobre el dólar blue y la macroeconomía. Muy bien. Y Gaby... Para salir un poquito de esta cuestión tan financiera vamos a hablar de condiciones de vida en los distintos hogares de Argentina vinculado con eh, muchas veces los datos de pobreza que publica el INDEC eh, como para dar un poco un panorama más, eh, más eh, de las estadísticas socioeconómicas del país Vamos a tener como siempre también invitados y entrevistas y vamos a comenzar ahora con un tema que traje yo para esta noche eh, es una proyección que dio a conocer la Bolsa de Cereales de Rosario, que está indicando que los ingresos fiscales por retenciones a las exportaciones granarias crecerían este año un 134%, dicen, parece abultada la cosa, ¿no? Eh, los ingresos fiscales en concepto de derechos de exportación por parte de las principales cadenas granarias rondaría al cierre de este año alrededor de 8.610 millones de dólares. Esto es 5.000 millones de dólares más que el año pasado. Esto en parte se explica por la suba de los precios internacionales de los granos y sus derivados que la Argentina exporta. En cuanto al complejo sojero, según esta estimación va a aportar 6.753 millones de dólares, le sigue muy, muy atrás el complejo maicero, aportando 1.157 millones, y bastante más atrás también el de trigo, con un aporte de 524 millones de dólares, con participaciones muy menores, también se cuentan en esta estimación la cebada, el girasol, y el sorgo. Bueno, según los datos de, de la bolsa de, de Rosario, hasta el último día hábil de octubre, el sector agroexportador aportó en retenciones alrededor de 7.800 millones de dólares, a los que en noviembre y diciembre se estarían sumando otros 780 millones para completar esta proyección que decíamos recién que sumaría un total de 8.610 millones. Eh, esto, bueno, tiene que ver, como decía, con eh, el precio de los commodities, ¿no? Porque en los meses donde más declaraciones juradas de venta al exterior de harina de soja, en lo que los meses, cuanto, cuantas más declaraciones juradas se anotaron, que fueron mayo, junio y julio, el precio FOB, que es el precio sobre el cual se cobra la retención, se ubicó en esos meses en un rango de entre 450 y 500 dólares la tonelada. Y mientras que el año pasado, en ese mismo periodo, el rango de precios era entre 250 y 300 dólares. Eh, pero no es el único factor, el, el factor de los precios, también tiene que ver con esto un adelantamiento en las declaraciones juradas de la próxima campaña. Esto es eh, el grano que aún no se cosechó, ni se procesó, ni nada, porque... Bueno, una vez que se registra la, la declaración jurada y es aceptado el permiso de exportación, el exportador ya paga en ese momento la retención correspondiente. Según la Bolsa de Cereales de Rosario, en septiembre y octubre se eh, registró una importante evolución en las declaraciones estas juradas de los principales cereales que eh, se comercializan hacia el exterior de nuestro país, eh, por lo cual se aceleró el cobro anticipado de retenciones. El ingreso de divisas argentinas por exportaciones de granos y derivados ascendió en octubre a 2.416,6 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 40,5%. 8%. Eh, bueno, también hay algunos datos aquí aportados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y por el Centro de Exportadores de Cereales, eh, que indica que el monto de liquidación de exportaciones registrados en octubre pasado resulta récord para ese mes en las estadísticas desde comienzos de este siglo y en toda la serie histórica. Bueno, hasta aquí eh, algunos datos eh, en relación a, a las estimaciones de ingresos fiscales por retenciones a las agroexportaciones. Sabemos que es un ingreso que es muy importante para nuestro país. No sé, ¿les parece a ustedes que nos alcanzará con, con este aumento? Yo la verdad es que me sorprende... Eh, ...cómo la Argentina... ...no bueno, nos sorprende, digamos... Hay que, ...hay que preguntarse... ...cómo es que la Argentina con estos valores... ...con estos datos de, de la dinámica de las exportaciones... Eh, ...está enfrentando una corrida contra su moneda, ¿no? Eh, o sea, hay que eh, hacerse esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué hay una evaluación... Eh, ...sobre todo en el sector financiero... ...en el mercado financiero? Después, probablemente Claudio comenta un poco más... Sobre, ...sobre ese tipo de cosas... ...pero no deja de llamar la atención el contraste... ...evidentemente hay un aspecto estructural... ...que, que no es menor... ...que es la presencia de una enorme deuda externa... ...que eh, la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional... ...una deuda de carácter político... ...en el sentido de que Argentina llegó a estar quebrada financieramente... Eh, ...luego de la salida de capitales del año 2018 y 2019 y el Fondo Monetario básicamente evitó que Argentina se precipite sobre una hiperinflación dándole digamos, la liquidez necesaria al gobierno de Mauricio Macri para que incluso compita electoralmente eh, y al mismo tiempo le permita a un montón de capitales eh, fugarse a último momento mermando 20.000 millones de dólares las de ser reservas del Banco Central hoy nos alarmamos por los 500 millones que se van en un mes o mes y medio ¿no? ...20.000 millones de dólares en un par de semanas... ...eso es un dato importante... Eh, ...la pregunta es cómo... Eh, ...si en este contexto Argentina no... En, un context, ...en este contexto de precios altos de las exportaciones... ...Argentina no puede estabilizar su, su moneda cuando, cuando va a poder... ...evidentemente el, el aspecto de la deuda... Eh, ...tiene un peso muy importante... Eh, ...estructural es lo más importante de hecho pero a eso hay que agregarle también la cuestión electoral. Evidentemente hay movidas, hay intentos en los mercados paralelos de forzar devaluaciones eh, y al mismo tiempo ante el, eventualmente una crisis devaluatoria eh, hay intentos de adelantarse y, y no y, y, y eso también fuerza alguna algún aumento de la, del tipo de cambio. Pero pero llama mucho la atención no llama mucho la atención este contraste. Eh, evidentemente si uno ve la, la, la, la cuenta de, la, de Argentina o la cuenta del Banco Central el peso de la deuda con el FMI es impresionante, es enorme o sea, es, sin, sin, eso, sin, ese de, sin ese endeudamiento Argentina prácticamente no tendría reservas eh, en, para soportar, digamos un mes de importaciones de modo tal de que la fragilidad del sector externo es estructural incluso con estos, con estos términos de intercambio, precisamente por la crisis de deuda a la que se enfrentó eh, luego de la, del masivo endeudamiento del 2017-2018. Eh, de modo tal de que, de que es muy importante que Argentina logre un acuerdo con el FMI, establezca una previsibilidad de mediano plazo, e eh, incluso con estos con precios de commodities puede que... Eventualmente, nuevamente la Argentina pueda dejar atrás otra vez, por tercera vez en la historia reciente, un mega endeudamiento que la puede, que puede, nos complica en términos estructurales, incluso eh, generacionales. Tengo unos datos más si quieren que los compartamos ahora que tienen que ver con con las exportaciones eh, lácteas eh, de Argentina, se relaciona también con la cuestión de las condiciones de vida que va a tratar después Gaby seguramente, porque eh, en la medida en que estamos exportando más lácteos, estamos consumiendo menos en el mercado interno. Sí, Estos de hecho, Ceci, perdón. Sí. De hecho, sí para, para agregarte la, la importancia de lo que vos comentás, seguramente va a tener que ver con lo que diga Gaby y lo hemos comentado en otros programas lácteos ha sido uno de los digamos de los productos que más ha aumentado ¿no? O sea que evidentemente tiene que haber alguna, alguna relación ahí, sobre es todo lo que es quesos es una cosa Sí, increíble. los quesos están incomprables eh, Bueno, brevemente son poquitos datos, son datos del observatorio de la cadena láctea argentina entre enero y agosto se registró una caída promedio del 6,6% interanual en las ventas del producto del sector en el mercado interno. Y paralelamente, en el mismo periodo, las exportaciones subieron el 11,1% en volumen y casi casi el 20% en el monto recaudado. En este periodo, el monto recaudado por exportaciones lácteas alcanzó los 807,4 millones de dólares. Eh, los principales destinos a los que hemos eh, enviado lácteos son Argelia con un 26%, Brasil también un 26%, después viene Rusia con un 10%, Chile y luego China. Eh, y después, bueno, hay un, un porcentaje que se divide en, en, en ventas menores a países como Perú, Egipto, Indonez, Indonesia y Uruguay, entre algunos otros. En la participación de cada producto, un 46,4% fue para la leche en polvo, lo que más exportamos, luego un 25,6% eh, para los quesos en diferentes tipos de pastas y... El 18,8% para productos como dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, entre otros. Y un 9 y pico por ciento para productos que se llaman productos confidenciales, entre los cuales están la lactosa, caseína, yogures, eh, etc. Eh, lo que marca este informe en relación a las exportaciones eh, 2021 es que, de lácteos, ¿no? es que si bien son superiores al periodo anterior, hubo una importante oscilación entre los distintos meses, eh, con altas y bajas eh, en los distintos meses debido a diversas circunstancias. Pero en síntesis, exportamos más lácteos eh, consumimos menos y lo notamos, como decía Claudio, cuando vamos al supermercado o al almacén a comprar queso. No, además, eh, a mí me gusta hacer pizza y, <ríe> y se complica, ¿no? Pero sí es cierto, es un sector que, que aumenta mucho los precios y, y tengamos en cuenta que... Eh, el precio también ahí en lo que vos comentás, no eh, sé si también hay un efecto de precio impresionante, porque ha habido eh, un fuerte crecimiento de, eh, en el mundo, hay un proceso inflacionario importante que responde en buena medida a la reactivación económica, pero también juegan dos cosas, por lo menos eh, a título general juegan dos cosas, en lo que es la presión que estamos viendo sobre los precios a nivel local, por lo menos en lo que estamos hablando ahora de, esto, de estos productos que consumimos y exportamos a la vez, que es el aumento del precio eh, internacional y también el aumento de eh, las exportaciones. Obviamente ese aumento del precio internacional se vuelve mucho más atractivo. Entonces, evidentemente, un golpe eh, sobre el bolsillo vamos a tener nosotros porque es muy difícil eh, que no se traslade ese cambio de precios internacional a ...nuestro nuestro sector... ...de todos modos... ...como llamamos lo charlado... o lo hemos charlado... ...es una parte... ...del problema... ...del incremento de precios... ...sí... Eh, David, no, adelante... ...no, está bien. ...no, me quedé hablando... ...con lo que hablábamos... ...del sector lácteo... ...que es un sector muy interesante... ...porque... Eh, ...en todo este proceso... ...además... Eh, y ...aparentemente... ...hay un proceso de concentración... ...en algún punto acá en Argentina... Pero cuando uno ve, lo estaba viendo otro día unos indicadores del nivel de concentración a nivel mundial de eh, la actividad láctea Son sectores que se concentran, eh, a ver, que, que, que la empresa más importante suele tener un alto de grado de concentración. Nueva Zelanda, que es el, el, uno de los referentes mundiales en lo que es el comercio internacional del sector lácteo. Eh, ahora no me puedo acordar el número, pero era algo así como el 80-90% lo representaba una empresa que es muy famosa a nivel mundial. Eh, eh, ...en los términos de producción... ...y acá en Argentina un poco se está tendiendo... ...hacia mayores grados de concentración... ...a pesar de que está actualmente... ...con con altos índices de concentración... ...aunque eh, todavía conviven... Eh, ...a ver... ...bueno, como lo hemos hablado otras oportunidades... ...heterogeneidades productivas muy grandes... ...con... Sí. Eh, en, en ...acá en la provincia debe haber unos... Eh, ...60, 70... Eh, ...establecimientos industriales... ...que hacen actividad láctea de los cuales 50 deben ser pequeños productores de queso de negro muchas veces, en malas condiciones, frente a 10 industrias que son las que eh, en alguna medida articulan y representan eh, como el sector lácteo industrial un poco más tecnológico a nivel, a nivel provincial, ¿no? con industrias distintas de la gran secadora hasta las productoras de quesos intermedias con dificultades, como decían recién, con el tema de precios que no establece un precio de referencia o, una, o dificultades para eh, tener un, una mirada clara si hay una estrategia, por ejemplo, de desarrollo en términos de exportación, porque estas industrias intermedias tienen dificultades para, para exportar y para mantener la trayectoria exportadora. Tal cual, Gaby, es lo que se viene observando en los últimos años en el sector, no cae la producción, pero sí son cada vez menos los productores por esta concentración de, de la que hablabas, y también un, un cambio fuerte en el modo de producción con una mayor tecnificación eh, eh, a la que no todos los productores eh, pueden adaptarse. Estamos en Economía de Bolsillo, nos quedamos hasta las 21.30 en todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ya estamos en comunicación con el primer invitado de esta noche, se trata de Julio Burdman, Julio es doctor en Ciencia Política, especializado en Sociología Política Comparada. Eh, con él vamos a conversar acerca de lo que dejó la cumbre del G20 Buenas noches Julio, bienvenido a Economía de Bolsillo Estás muteado Julio Ahí está, eh, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Julio, muchas gracias por atendernos para, para hablar un ratito sobre, sobre política internacional en una semana que además de la cumbre del G20 tuvo la era la COP, no allá en Glasgow y también fue como una especie de epílogo del encuentro del G20 y eh, queríamos conocer tu opinión ¿cómo viste vos esta reunión sin la presencia de Rusia y de China? ¿qué lectura, digamos, de la realidad eh, geopolítica se trasluce o deja traslucir en este tipo de cumbres eh, tanto en la de, en la de, <coughs> la de Roma <coughs> perdón, como en la de Glasgow? Bueno, lo primero... Eh... Desde Argentina es una oportunidad para nuestro país estar en, esta, en estos foros. Entramos a estos foros por diferentes motivos. Algunas de las explicaciones acerca de por qué en los 90 la Argentina logró ingresar al G20 eh, apuntaba más a nuestras debilidades que a nuestras fortalezas, ¿no? porque el G20 inicial tenía mucho que ver con eh, la gobernanza económica global y el tratamiento de los problemas de los países eh, superdeudores. En los 90 hubo varios casos del tequila en adelante, de crisis de deudas. Y Argentina entró ahí un poco, eh, tal vez por ese tema, ¿no? Porque Argentina no forma parte de los 20 países más representativos de la gobernanza global. Pero bueno, estamos acá y es una oportunidad para que compartamos eh, foros eh, de altísimo nivel y que nuestros gobiernos tengan la posibilidad de, de, de intervenir en algún que otro debate y sobre todo tener vínculos bilaterales con las autoridades de los principales países de la economía global. Así que bueno, desde el punto de vista del argentino, en un momento en que estamos negociando una deuda que para nosotros es eh, vital para nuestro futuro de los próximos 20 años, eh, sin dudas estar acá es una oportunidad más allá de que la podamos aprovechar o no. Desde el punto de vista global, me parece que el G20 es un foro que que perdió eh, capacidad de apelación, tal vez nunca tuvo, como pasó con otros eh, foros y otros organismos internacionales, siempre el desempeño ulterior suele ser eh, una suerte de desencanto respecto de las, de las propuestas y de los objetivos iniciales. El G20 fue pensado, como les decía, para, para reformar el, la gobernanza económica internacional y no lo logró, ni en materia de inversión directa, ni en materia de, eh, de financiamiento internacional ni en materia de eh, algunos otros eh, problemas que tenían los países superdeudores eh, eh, quiero decir, no, no hubo cambios relevantes pese a que desde que se fundó el G20 pasaron muchas cosas para que haya cambios ¿no? la crisis 2001 de Argentina, la crisis 2008-2009 de los países centrales eh, luego está el otro capítulo ¿no? la, la, la cuestión ambiental y la renuencia de China a participar, lo cual si, re, si, remo, eh, si, si nos remontamos a hace dos años daba la impresión que China se iba a convertir en un país que iba a sostener la agenda ambientalista ese había sido el planteo inicial de Xi Jinping pero finalmente eh, China está manteniéndose dentro de lo que había sido la política china que era eh, rechazar los costos adicionales a la producción de que, que están asociados con la, la toma de medidas y, y la, a la adopción de reglas orientadas justamente al control ambiental con el argumento inicial ¿no? que los países que se industrializaron primero son aquellos que tienen que pagar más y no pueden cargar los costos a los países que están ahora siendo las potencias industriales. Julio, eh, uno, un dato que me pareció interesante fue la aparición de Merkel en la cumbre del G20 con su ministro de Hacienda, candidato, digamos, a la primer ministro del Partido Socialdemócrata eh, y con un guiño a los Estados Unidos en el marco de eh, una dependencia creciente de Alemania del gas de Rusia. Eh, ...en una discusión muy intensa en torno a la apertura del, del gas del, del gasoducto Nord Stream 2... Eh, eh, ...operado, digamos, por Gazprom, la empresa de gas eh, Rusia... Eh, ...cuyo preside, cuyo gerente es e incluso Schroeder, ¿no? El, el ex primer ministro alemán del Partido Socialdemócrata. Eh, ¿Cómo ves vos esa situación, digamos? ¿Qué, qué se pudo ver en el G20 de la relación entre Estados Unidos y, y Alemania o Europa también estuvo una, una reunión ¿no? entre Biden y, y Macron, eh, ¿pensás que hubo ahí eh, alguna afirmación de cierto compromiso europeo eh, con, con, en su relación con Estados Unidos, o permanecen las tensiones que venían desarrollándose en los últimos meses? La, la dependencia creciente, como la definís, de, de Alemania respecto de Rusia en materia energética, no es tal vez una opción geopolítica en términos... ...de la política euroasiática, sino que forma parte de algo inexorable... ...una vez que Alemania toma la decisión de desprenderse progresivamente de la energía nuclear. Que es una decisión que la va tomando, entre otras razones, por el clima político doméstico. Alemania es uno de los pocos países del mundo con una demanda social ecologista. ¿no? Un partido verde que fue parte de los gobiernos parlamentarios y eh, un historial de 50 años de, de demandas sociales en esta, en esta dirección. Por lo tanto, una vez que la sociedad alemana toma la decisión de eh, ir desmontando el andamiaje de la energía nuclear, evidentemente iba a caer en manos de, de la, del gas ruso y de los hidrocarburos rusos porque... Eh, es lo, que está, es lo que está disponible no Europa es un productor de energía relativamente bajo Rusia es el gran proveedor de Europa la alternativa a Rusia era justamente la energía nuclear pero eso no significa que justamente por eso el, toda la, la introducción a la historia de la dependencia alemana del, de los hidrocarburos rusos eso no significa que haya cambiado la, la alianza geopolítica alemana, ¿no? Eh, alemana sigue siendo parte de la Unión Europea, sigue siendo parte de la OTAN, sigue conformando todo ese, ese conjunto de instituciones del occidente político y económico, y, y no hubo ningún cambio en esa dirección, ¿no? Y tampoco hay en Alemania ningún partido político que convoque a los alemanes a hacer una alianza con Rusia. Por lo tanto, la idea del guiño político de Estados Unidos para compensar acercamiento a Rusia me parece parte de un diagnóstico un poco exagerado sobre el acercamiento a Rusia. ¿no? Eh, como tal vez se exageró mucho el acercamiento de los países latinoamericanos a la Venezuela de Chávez, eh, toda vez que muchas veces ese acercamiento tenía que ver con la compra de, de petróleo, ¿no? Eh, caso de Uruguay, por ejemplo. Eh, me parece en ese sentido que no, yo no... haría una sobrelectura. Por otra parte, creo que hay, eh, hay razones para creer que Alemania en particular está más feliz con Biden que con Trump. Trump eh, había tomado varias medidas inconsultas con Alemania, lo cual no era parte del consenso occidental de los eh, 70 años previos. En temas que afectaban la competitividad alemana, el caso de la industria del acero... Eh, y la, la promesa de Biden es recomponer ese ese atlantismo y, y, y bueno la impresión es que tanto Alemania como Francia van a van a continuar apostando a Biden como le hicieron en sus primeros gestos Julio eso no eh, como ves vos el caso de, de Francia digamos después del del AUKUS? Eh, ¿Ahí no hay alguna alguna tensión eh, que, que, bueno, que en todo caso en la, en la cumbre se, se aplacó o pareció recomponerse? Yo creo que sí, que creo que Francia tiene, eh, está desde hace unos, un, un par de, de gobiernos y, y, y creo que Macron y sobre todo el segundo Macron está intentando algo en esta dirección. Eh, Francia está buscando un, un reperfilamiento de su política dentro de Europa ¿no? eh, bueno la, la lucha de Francia por tener una, imponer conceptos y códigos geopolíticos a la Unión Europea es una, una historia de, de, de, de, de larga data probablemente de, de gol en adelante eh, porque bueno Francia es un país que tiene la, la, la, la tensión de que cuenta con las condiciones para imponer políticas en Europa y al mismo tiempo le cuesta hacerlo. Eh, tiene ese, ese dilema, ¿no? Es insuficientemente poderoso, pero poderoso al fin. Francia además está, se está viendo afectada por estas nuevas alianzas militares que la dejan fuera en su condición de proveedor. Una de las características de Francia es que es uno de los principales fabricantes de armas del mundo. El Estado francés está detrás de del de, de lobby internacional para la venta de armas francesas que son de alta tecnología, incluyen eh, aviación de combate incluso en helicópteros de última generación y bueno, este tipo de alianzas como el AUKUS eh, justamente tiene mucho que ver con el equipamiento y el aprovisionamiento de los países miembros y también la capacidad de, de, estos, de estas alianzas de vender armas a, a las periferias eh, al mismo tiempo, además de, esta, de estos condicionantes eh, globales, otra cuestión de la realidad francesa es que eh, está cerca de las elecciones, van a ser el año que viene, unas elecciones que nuevamente son un desafío para Macron y para la política francesa en general, porque eh, la oferta de la derecha se ha, se ha vuelto más atractiva. ¿no? Ahora hay dos candidatos de de derecha dura, nacionalistas de derecha, está Semur, además de Marine Le Pen, y Macron tiene que competir con eso, ¿no? con la posibilidad de que si Semur pasa la segunda vuelta contra Macron, y Semur es un candidato que se caracteriza por poder capturar más votos que Marine Le Pen, que tiene cargo del estigma del Frente Nacional y el apellido de Le Pen, que siempre tiene un techo, Semur puede capturar la totalidad de los votos de, de Marine Le Pen y además puede mantener los suyos propios y apelar a otros votos de otro tipo, de otro perfil porque Semor es una figura más con menos connotaciones, si bien tiene muchas las características de la ultraderecha francesa contemporánea. Por lo tanto, Macron también tiene que eh, competir con estos candidatos que justamente plantean soberanismo francés, eh, una posición más eh, confrontativa e independiente de Francia frente a Estados Unidos y Alemania, y, y digamos que la, la, la dinámica política interna lo lleva a Macron a ser un poco más golista. No casualmente hubo una entrevista muy interesante a Macron en diciembre de 2020, hace ya casi un año, donde una entrevista en profundidad que él hace un semanario muy conocido francés, donde él explica su perfil político, cosa que pocas veces había hecho, siempre dejó que a Macron lo interpretasen, y sorprendió a todos diciendo que él siempre había sido golista. ¿No? Como que, como que la habían, eh, habían confundido a Macron, que lo habían identificado mucho con una idea liberal, global, etc., cuando él había sido siempre un soberanista francés moderado y democrático republicano. ¿no? Pero, eh, de alguna forma, Macron, bueno, también cuando sal, salta su, su, su proclama educacional contra el, el llamado islamoizquierdismo en las universidades francesas, de alguna forma, Macron comienza a competir también con la derecha, planteándose cada vez más como un líder nacional eh, en la línea, digamos, golista del nacionalismo francés. Eh, así que, bueno, parte de todo este activismo francés contemporáneo, también hay que enmarcarlo en el proceso doméstico. Claro. Julio, eh, el tema de la vacunación contra el COVID-19... Eh, iba a ser uno de los temas importantes de esta cumbre, estaba en la agenda en relación a la distribución equitativa de vacunas, el pedido de reconocimiento de las distintas vacunas. Eh, ¿Hubo algún avance en eso? ¿Se puede esperar que el ámbito del G20 sea un ámbito político para avanzar en la distribución más igualitaria de las vacunas en el mundo? La distribución se produjo sola y como consecuencia de la competencia previa, ¿no? Fue tal vez una, un resultado poco óptimo para lo que se había planteado el mecanismo COVAX y esa ilusión, tal vez en la primera etapa de la pandemia, de que iba a haber una cooperación internacional eh, humanitaria y destinada a que todo el mundo acceda a la vacuna lo, lo antes posible. No se dio eso, el mecanismo COVAX fue una suerte de fracaso, fracaso al menos respecto de lo que pretendía ser, Luego de la, de, de la derrota de Trump, eh, Biden plantea justamente un conjunto de medidas en, para empezar el tema de las patentes y además una, una donación unilateral no, de Estados Unidos de, de vacunas eh, y creo yo que estas son las, las, grandes, las grandes líneas generales, ¿no? No se redujo completamente el fenómeno de nacionalismo de vacunas porque ahora tenemos el problema del de reconocimiento internacional a través de los pasaportes sanitarios o sus equivalentes de las vacunas provenientes de Rusia y China. Sinopharm está sin problemas, pero Sputnik tiene grandes problemas en materia de circulación internacional, que afecta mucho también a nuestros compatriotas que están vacunados con Sputnik. Eh, y creo yo que esa dimensión no cede, ¿no? Eh, el tema del aprovisionamiento masivo, como te decía antes, me parece que se fue resolviendo no por el lado de la, de la cooperación, digamos, idealista de la primera etapa, sino más bien por el tema de la sobreoferta eh, y, bueno, por el hecho que también los grandes países, empezando por Estados Unidos, comienzan a donar o a vender vacunas eh, a, a, a bajo precio una vez que estaban completamente aprovisionados. ¿no? Julio, una pregunta ya viniéndonos a lo, a lo local. Eh, por ahí, eh, uno siguiendo lo, los medios, eh, algunos medios titulaban de que Argentina había marcado algún tipo de agenda respecto de los sobrecargos. Eh, ¿Cómo viste la, eh, Argentina? como posicionada, entendemos, digamos, la, la posición que tiene Argentina, obviamente, frente al resto de los países que comprenden el, el G20, pero ¿cómo, cómo viste a la Argentina posicionada? qué tal ¿Cómo estuvo el presidente? ¿Y si tuvo alguna repercusión más allá de Argentina de las cosas que él fue mencionando? Sobre todo también esto de la, de la venta, de, de, de cambio de deuda por, por emisión de gas. Yo creo que es difícil de responder esto porque si algo iba a pasar gravitante para la argentina iba a ser probablemente eh, tras bambalinas no el g20 por un lado es una oportunidad así como esto ¿no? de, de incluir eh, en, en la agenda del, de las declaraciones finales alguna línea de interés propio como este caso de la, de la sobre de la sobretasa, pero fundamentalmente es una oportunidad de hacer contactos bilaterales sobre todo con las personas clave no eh, por ejemplo, en el G20 suelen ir acompañando a los presidentes, ministros muy importantes del área de finanzas o de hacienda de los países centrales que están en el directorio del fondo. Y tal vez era una oportunidad, no sé si se habrá aprovechado o no, porque esto no está hecho público, de que eh, las autoridades argentinas o sus técnicos, sus, sus yerpas o como eh, tomen contacto con estas personas que tienen también un voto en el directorio para... Eh, tratar de aproximar posiciones, etc. Ahora, según lo que tenemos entendido por leer los medios, el gran problema es que Argentina todavía no tiene una propuesta clara para, ante el FBI, no tiene un plan y, por lo tanto, esa oportunidad, o sea, de repartir carpetas y tratar de comprometer apoyos a, no sé, el ministro de, eh, de Japón o a eh, toda esa gente que por lo general son los que están más en contra de los países deudores, ¿no? Porque. Por lo general los más plásticos son justamente Estados Unidos, eh, bueno, eh, eventualmente Rusia. Quiero decir, los países, Rusia por lo general es dura, ¿no? Pero pero bueno, me refiero a los países que tienen geopolítica y tienen razones políticas para verse más, más blandos. Pero bueno, los suizos, los japoneses, son los, los que ponen plata de los contribuyentes si no hacen geopolítica en América del Sur, quieren cobrar hasta el último centavo sin ningún tipo de y lo antes posible, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, esa es la oportunidad. Muchas veces, además, los directores del FMI, los que se sientan en el FMI, suelen ser también funcionarios designados por los ministros de finanzas en los países parlamentarios, que suelen ser... O sea, hay una agenda muy fina de cabildeo que se puede hacer en estos grandes, eh, grandes foros internacionales, y eso era, tal vez, lo más relevante de esto que, que se podía lograr. ¿no? Obviamente, en ese mini saludito con Biden, dudo mucho que... Eh, Alberto Fernández haya logrado una suerte de compromiso o algo por el estilo creo yo que Biden esto lo va a manejar a través de sus directores o sus vínculos directos con, con Georgieva. Eh, no creo que ahí haya una suerte de puenteo que pueda ser el presidente argentino con Estados Unidos de todos modos, bueno, como te decía antes, me parece que todo esto igual todas estas elucubraciones sobre lo que pudo haber sido una gestión palaciega diplomática en el marco de un foro internacional de altísimo nivel, se concretaba en la medida que Argentina tuviera un plan que discutir, que aparentemente no es el caso. Julio, muchas gracias. Perdón, estaba hablándole a la cámara sin el micrófono apagado. Eh, muchas gracias, Julio, por, por esta conversación muy interesante, muy exhaustiva hemos podido repasar prácticamente todos los puntos que teníamos anotados, así que eh, aprovechamos mucho la comunicación y, y te queremos agradecer. No, yo les agradezco por convocarme y por compartir este momento. Un Perdón. saludo, Julio. Chao, Julio, muchas gracias. Era Julio Burman en Economía de Bolsillo, vamos a la primera tanda de esta noche y enseguida volvemos por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.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 Es con Frigerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502, Juntos por Entre Ríos. Este viernes 5 de noviembre, historia, reflexiones, reflexiones y conversación, páginas memorables escritas y narradas en un lustro. Viernes 5, viernes 5, de, 5 de, noviembre. de noviembre, los bufones se visten de gala para llamar la atención del reino de la audiencia, porque el arte del relato en el éter celebra cinco años. Viernes 5 de noviembre, 20 horas. Relatos épicos de un bufón. Cinco años. Cinco años. Programa especial. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas y en las calles, conquistamos el aborto legal. Las mujeres y las disidencias tenemos los trabajos peores pagos, las jubilaciones más bajas y sufrimos la violencia de género. Ni un paso atrás frente a la derecha y a la justicia. Con la fuerza de la ola verde vamos por todos los reclamos.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 Segundo bloque de Economía de Bolsillo. Nos quedamos hasta las 21.30 en el aire de todas las radios de la UNER. Vamos a tratar ahora el tema del vínculo entre el déficit fiscal y la inflación con Ignacio Truco. Sí, Ceci, sí. eh, uno de los temas más recurrentes en la discusión económica en Argentina y en el mundo, en realidad... ...es eh, la relación que hay entre déficit fiscal y, e inflación... ...de hecho, eh, digamos que la opinión más generalizada... ...es que la inflación es producto de... ...pongámoslo así, una suerte de... Eh, ...de delirio, de delirio político... ...de una autoridad que quiere gastar un montón... ...para acumular capital político... ...para eh, ser, digamos, todopoderoso... Eh, tener la prioritecía, de los súbditos, eh, por eso se le suele llamar señoriaje, ¿no? Porque está asociado a, las, a la extrema arbitrariedad del rey, ¿no? eh, Y esa autoridad eh, sin contrapesos y completamente autónoma. Del, del, de, digamos, el político ¿no? el político que quiere hacer valer su voluntad y por eso eh, emite, un, emite dinero y gasta mucho y eso lo que hace es presionar sobre la demanda de bienes y servicios que está más o menos fija eh, y eh, aumentan los precios ¿no? y la verdad es que eh, rara vez el sistema eh, los sistemas económicos modernos se funcionan de esa manera eso eh, empecemos ya a desmitificar esa idea y hay varios aspectos que están, están en juego, en primer lugar mm, rara vez los políticos toman decisiones de esa forma digamos. no existe una política tan autónoma ni tan eh, eh, cómo se llama de, de, de forma de, de, tan tan eh, cómo decirlo, digamos, tan aniñada, ¿no? tan, tan, tan caricaturesca. ¿no? El, los sistemas políticos, gasto público, las tomas de decisiones políticas suelen ser relativamente complejas y estar organizadas en, en, de forma al contrario, no autónoma, sino muchas veces funcional. ¿Qué significa funcional? Quiere decir que las demandas de gasto público están dadas por las necesidades de la sociedad civil. ¿no? Es decir, es la sociedad civil la que demanda ciertos aspectos del gasto público para evitar, por ejemplo, el colapso de la demanda efectiva, el colapso de la actividad económica, la ciertas, eh, digamos, eh, ciertos aspectos básicos del, del funcionamiento de la vida económica, como por ejemplo pagar los intereses de deuda, o eh, garantizar servicios elementales como pueden ser la luz, el gas, el agua o la, o la, o la educación. ¿no? Eh, y muchas veces eh, lo, que, lo que se suele observar en lo que respecta al déficit público es que el déficit público se produce porque hay una caída en la actividad económica que reduce los ingresos y los gastos. No se pueden reducir porque se requieren de alguna manera mantener la actividad económica o evitar que que el sistema colapse entonces el dinero el, el, el estado gasta más porque mantiene estables sus ingresos cuando sus perdón sus, sus gastos cuando sus ingresos cayeron entonces se produce déficit público que además tiene un efecto contracíclico evita que la actividad económica eh, se, se dispare no en, pero sin embargo, uno puede ver que hay eh, otros aspectos importantes, ese es lo que digamos, el gasto público como un, o el déficit fiscal perdón, como un aspecto contracíclico. Pero después hay otros aspectos que son menos conocidos, menos, eh, eh, menos eh, tratados por la literatura económica, que tienen que ver con la relación que el gasto público tiene al momento de permitir a los sistemas económicos funcionar según las características, eh, de, digamos, institucionales de estos sistemas. Y a qué voy eh, con, este, con esta distinción. Que, por ejemplo, si uno agarra el capitalismo de posguerra, no el capitalismo de posguerra, es decir, estamos hablando del capitalismo del gasto público, de Roosevelt, del plan del New Deal, de Keynes, de los sindicatos, de los grandes servicios públicos, de los estados de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera, y uno va a analizar, a ver el gasto público en, en esa época... Perdón, perdón, el gasto público, estoy confundiendo los términos. El déficit fiscal como porcentaje del PIB se encuentra con que hay aumentos y, y, y digamos, hay superávit y déficit... consiguiendo algunos ciclos, más déficit que superávit, pero que son extremadamente moderados, ¿no? Hay una moderación, digamos, no estamos hablando de eh, valores exorbitantes ni mucho menos... De hecho, están los déficits en torno al 1%, 1,5% del PBI, en promedio, digamos, al 1% del PBI. Pero cuando llegamos a fines de los 70 y comienzos de los 80, cuando el capitalismo empieza a cambiar y a tomar un tinte más financiero eh, y, está, y se y empiezan a tener un papel más importante las finanzas y la, la, la condición de vida de la clase trabajadora cae, y el sistema bancario y la valorización financiera tiene un peso mucho más importante a la hora de determinar el nivel de actividad económica y el, la, la mecánica de reproducción misma del sistema, es decir, la gente se hace rica o pobre según cuánto valgan las acciones y cuán, el, cuán el endeudado puedan estar, y la deuda y la valorización financiera están muy ligadas al, y el consumo depende mucho de ello, entonces empezamos a ver que en ese tipo de capitalismo de valorización financiera, el déficit fiscal empieza a aumentar. Aumentar, aumentar, aumentar, aumentar, aumentar. Tendencialmente, hay momentos en donde no lo hace, pero tendencialmente uno empieza a aumentar. Y esto que estamos viendo para Estados Unidos, yo lo estoy comentando para Estados Unidos, pueden encontrar los datos en la Reserva Federal, en la, en la Reserva Federal del Estado de San Luis. Es muy consultada, digamos, está muy bueno el sistema para, para, para hacer consultas sobre datos macroeconómicos de largo plazo en Estados Unidos. Si uno quiere ver esto para la Argentina, va a haber algo similar: es decir, que los problemas de déficit fiscal se agudizaron no en el periodo de eh, gasto público masivo, de eh, seguridad social, de aumento de salarios y, y, y esplendor sindical. ...de eh, las empresas públicas... ¿no? ...y de, de, de los programas de... ...sustitución de importaciones... ...etcétera, etcétera... ...el gasto, el déficit fiscal... ...se volvió cada vez más agudo... ...y cada vez más pesado... ...en el contexto del de capitalismo liderado... ...por las finanzas... ...entonces... ...ahí... Y, ...y hay que agregar una cosa... ...que si bien en Argentina... Eh, sinfla, ...sigue habiendo inflación... En el resto del mundo, el déficit público, que vino acompañando al capitalismo liderado por las finanzas, lo hizo en un contexto deflacionario, más aún patológicamente deflacionario. En el sentido de que la caída en la demanda efectiva a nivel internacional hizo que paulatinamente occidente crezca cada vez menos y de cada década el promedio de crecimiento de occidente fue menor y hoy podemos hablar directamente de un estancamiento de occidente a diferencia del crecimiento de oriente no del mundo oriental entonces una economía deflacionaria estancada con déficit público creciente en el marco de una economía cada vez más financiera entonces Ojo con las correlaciones simples Esto de gasto público Es igual a inflación ¿no? O déficit público igual a inflación La pregunta es por qué el déficit público Aumenta cuando la economía Se vuelve más financiera Por una razón muy sencilla Porque la, la, la acumulación De deuda en algún momento hay que pagarla Y si, si, eh, si la, Esa acumulación de deuda Se basa en la acumulación de más deuda Finalmente pagar esa deuda Significa romper una cadena de pago ¿No? Es decir, hay una, una especie de juego eh, de endeudamiento sobre endeudamiento que se vio en Estados Unidos en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque vos te endeudás para, eh, eh, digamos, eh, eh, jugar en la bolsa, por ejemplo, te endeudás para consumir, si después querés pagar esa deuda con productividad, no la, tenés que reportar, digamos, el sistema de financiamiento de nueva deuda de modo tal de que eso produciría un quiebre en el consumo a futuro. Por lo tanto, lo que se mantiene como valorización financiera para mantener el precio de las empresas creciendo, hay que cada vez tener más deuda que hagan más grande el, el valor financiero de la actividad económica o de, la, de las empresas, digamos, de, de este, o del país, de cualquier país y en particular de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasa cada tanto? No se, esas deudas no se pueden pagar, hay una retracción, una preferencia por la liquidez, caen los precios de todos los activos, todo el mundo se vuelve más pobre, la actividad económica se desploma y ¿qué tiene que hacer el gas en el Estado? Es salir a rescatar al sistema financiero y poner directa o indirectamente, a través de los bancos, o a través del de gasto público directo, la liquidez suficiente como para recomponer la demanda. Es decir, que todo lo que se requería para mantel, aquella demanda insuficiente que no existía porque se generaba a través de deuda, fue reemplazada finalmente por deuda pública o déficit fiscal. ¿No? El déficit fiscal funciona como un reemplazo del de el creciente fi, de la financiarización que, se, que en algún momento encuentra un límite o una pinchadura por la razón que sea. Porque hay una desconfianza, que hay una preferencia por la liquidez o un deseo, digamos, de... Eh, realizar la compra de lo que antes era potencialmente eh, una, un valor, digamos, o ¿no? una de deuda. En el caso de las economías periféricas, eso se agrava aún más. ¿Por qué? Porque en economías periféricas, como en la Argentina, eh, la deuda pública no solamente viene a, eh, a, bueno, a darle, a hacer el respaldo, la contracara de la valorización financiera de las empresas. ...y sobre todo, digamos, de la valorización financiera de la economía en su conjunto... ...sino que además viene, ad, agregado a eso... ...viene a funcionar como un mecanismo para, eh, eh, básicamente, vender dólares baratos... ...y promover o facilitar, digamos, la fuga de capitales. Entonces, en Argentina, por ejemplo, tenemos... ...además de la valorización financiera que requiere el capitalismo financiero en general tenemos que tener endeudas deudas públicas en el, con tasas de interés sumamente elevadas para evitar, por ejemplo, que los tenedores de activos se trasladen al dólar y por lo tanto hay que pagar intereses muy altos. Y al mismo tiempo, después de que una vez eh, eh, se dolarizan las carteras el las, eh, y por lo tanto hay fuga de capitales, tiene que aparecer el Estado para básicamente endeudarse y evitar que se produzca, por ejemplo, como ocurrió en el 2019, una, eh, una devaluación descontrolada que genere hiperinflación. Al final del día lo que tenemos es un Estado endeudado hasta, hasta niveles exorbitantes que pagan enormes cantidades de intereses de deuda y por lo tanto tienen déficits fiscales de, eh, de nivel eh, extraordinario, ¿no? de niveles extraordinarios. Que es precisamente lo que podemos ver en los déficits fiscales argentinos en donde... Eh, básicamente la parte de León del déficit fiscal se puede explicar tranquilamente por el pago de intereses de deuda, de mota y otras, otras transferencias, ¿no? por supuesto, pero es uno de los componentes principales de modo tal de que no es tan sencillo eh, suponer de que los procesos de eh, creación de, o la formación de los déficits fiscales responden únicamente a las decisiones de los políticos un político, digamos, desconectado de la realidad socioeconómica, sino que por el contrario, tienen aspectos sumamente funcionales al desarrollo económico del desarrollo de las economías primero, en términos contracíclicos, cuando los ingresos caen y se mantiene el gasto de manera estructural, segundo en el marco de las economías financieras, los Estados suelen tener déficit para respaldar al crecimiento vía deuda, vía financiarización. Y tercero, en el caso de las economías periféricas, eso se acentúa porque el Estado suele más deuda para evitar que colapse el mercado de cambios cuando se produce una fuga de capitales o simplemente cuando el Estado se es endeuda para financiar esa fuga de capitales y eh, de alguna manera eh, permitir que eh, se, se formen de activos externos eh, sin mayor costo, ¿no? como ha ocurrido en el 2018-2019. Así que, para matizar un poco las expresiones acerca de la relación entre déficit fiscal y, e inflación, estas, estas apreciaciones y consideraciones. Muchas gracias, Igna. Muy, muy clara la explicación de, de la opacidad de esta, ¿no? Eh, vamos a compartir ahora eh, una entrevista con Fernando Peirano. Eh, Peirano es presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Eh, la hicimos, está grabada la entrevista. No sé, chicos, si quieren comentar algo antes de que compartamos el registro. No, la entrevista un poco que le hicimos a Fernando... Hablaba sobre varias actividades que se hicieron la semana pasada. Él estuvo firmando algunos convenios en conjunto también con Daniel Firmo, el ministro de Ciencia y Tecnología, acá en Paraná, sobre algunas inversiones que se hicieron, que se están haciendo en Luner. Y el jueves también tuvimos una charla de, con Guido, eh, Guido Gianni, que es el jefe de gabinete de la agencia, que es director Fernando, también haciendo un poco, hablando un poco sobre política científica y tecnológica para la producción, Así que, bueno, intercambiamos un poco con Fernando sobre estos temas. Compartimos entonces la entrevista con Fernando Peirano en Economía de Bolsillo. Eh, estamos en comunicación con Fernando Peirano, él es presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, eh, conocido como ID+, más D+, I, perdón, y eh, Fernando además es docente, investigador universitario y bueno una persona muy vinculada al sistema científico tecnológico nacional, eh, en este caso además como funcionario de uno de sus principales organismos, sobre todo de financiamiento y de promoción de la investigación científica y el desarrollo eh, tecnológico particularmente. Eh, así que los saludamos a Fernando, le damos la bienvenida a Economía de Bolsillo y le agradecemos muchísimo que se haya podido conectar y charlar un ratito con nosotros. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer de hablar de estos temas con ustedes y poder profundizar en varios detalles de cosas que estamos haciendo y de asuntos que, que van a formar parte de la Agenda 2022. Fernando, uno de los temas, digamos, nosotros eh, como programa universitario, muchos de nosotros además formamos parte del sistema científico tecnológico, nos dedicamos a estos temas y, y al mismo tiempo eh, tenemos el, el sistema científico de innovación y, y desarrollo tecnológico como objeto de estudio. Y nos preguntamos eh, cuál es su rol, cómo funciona, cuáles son sus aspectos, claves para, para entenderlo en el marco del desarrollo económico y social de la, de la Argentina. Si vos tuvieses que, que identificar los puntos centrales que, que definen a un sistema científico y tecnológico, ¿cómo, ¿cómo lo harías, digamos? ¿Dónde considerás que están los puntos principales de su, de su estructura, de su integración con la vida económica y social? Bueno, creo que... El desafío que tenemos en Argentina es poner en valor esta importante, diversa y amplia plataforma de ciencia que tenemos desarrolladas en el país. Ponerla en valor significa tener la capacidad de lograr una metamorfosis de ese conocimiento científico en un conocimiento tecnológico, en desarrollar dispositivos, artefactos, sistemas que resuelvan problemas del ámbito productivo y social. Tenemos una enorme oportunidad entonces como país de motorizar una innovación basada en la ciencia. No todos los países tienen esta fuente de inspiración. Otros países intentan movilizar la innovación a partir de de cambios organizacionales o de modificaciones en las formas de comercialización. Bueno, nosotros tenemos una oportunidad en basar la innovación a partir de la ciencia, ya que tenemos una ciencia de excelencia reconocida internacionalmente y presente en prácticamente la totalidad de los temas que el mundo está estudiando. Así que creo que este es un desafío del momento de las políticas y es un desafío porque además ha habido un cambio importante en la orientación de los apoyos, en el volumen de los recursos. y Entonces tenemos que transformar este acompañamiento que marca la política argentina hoy en más proyectos, en más tecnología, en más innovaciones que resuelvan problemas del sistema científico productivo y del sistema social Fernando, una de las dificultades eh, que reconocidas, digamos, es el pasaje de la producción de conocimiento a la producción de soluciones no. Eh, ahí hay un, siempre una dificultad eh, y no, no siempre los científicos pueden solos no. Tienen que lo hacen normalmente articulándose o con empresas, organizaciones sociales o con el Estado o con el Estado en todos sus niveles ¿no? nacional, provincial y local eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes ese aspecto particularmente como agencia eh, que financia proyectos precisamente de articulación y promoción de, de la transferencia o la conversión de conocimientos resultados y, y soluciones? Bueno, yo creo que el mensaje central es principalmente no lo intenten solos no lo intenten solos no se va a ningún lado muy lejos solo creo que los científicos tienen que Saber encontrar el auxilio en los que hacen vinculación, en los que están trabajando en transferencia. Le falta a nuestro sistema institucional reforzar estas figuras. Y a los empresarios también hay que llegar con un mensaje parecido. No, hoy no es momento de ser autosuficiente. Hoy no es momento de intentar lidiar con el cambio tecnológico tan acelerado y cada vez más sofisticado desde la experiencia y los saberes propios. Hay que armar sistemas, hay que armar equipos, hay que armar tramas donde permita la circulación y la combinación de saberes desde el laboratorio al ámbito productivo y viceversa. Solo lo estamos comprobando ...en proyectos claves y emblemáticos... ...como es el impulso al desarrollo de una vacuna argentina. Lo que se ha podido establecer como resultado científico... ...en el laboratorio necesita de la mano... ...del acompañamiento del saber productivo para escalarlo... ...y necesita de otros saberes para afrontar... ...las exigencias regulatorias. Todos los saberes son indispensables en este rompecabezas que hay que armar para tener una vacuna argentina. Este es un pequeño ejemplo que lo encontramos también en, otros, en otras experiencias que se han dado en esta pandemia, la importancia, por ejemplo, que, ha tenido, eh, que han tenido las pymes, como decíamos, para ser vehículo de soluciones originadas en la ciencia. ¿Qué sería de la nanotecnología vinculada? A eliminar bacterias y virus si no estaba una pyme textil de la matanza que, permi que permita convertir ese saber en nanotecnología en un barbijo inteligente. ¿Qué sería de quienes vienen estudiando desde hace tiempo cómo se replican y se pueden identificar los virus si no teníamos los test rápidos y su multiplicación para llegar a millones de determinaciones? Así que tenemos que repensar nuestro trabajo, repensar antes que nada las políticas públicas como un elemento catalizador y de metamorfosis de ese conocimiento genérico, basal, profundo que genera la ciencia y transformar en soluciones aplicadas a partir de un desarrollo y una expresión en términos tecnológicos de todos estos avances. Fernando, y eh, particularmente uno de los temas también que, que aparecen en, en la discusión sobre el desarrollo del sistema científico tecnológico es la dimensión eh, regional, digamos, ¿no? la, la, la participación de las distintas regiones a nivel del país, de cómo está compuesto a nivel de la, de la estructura regional. Y, y bueno, de alguna manera la federalización ¿no? del sistema científico-tecnológico. ¿Ustedes cómo abordan esta cuestión? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, eh, si nosotros pretendemos que esto ocurra, que pretendemos que la ciencia y la producción se encuentren, si pretendemos que el conocimiento a través de la innovación resuelva problemas y brinde nuevas soluciones y oportunidades, esto no podemos hacerlo de otro modo que no sea en cada territorio sumando la dimensión de la pertinencia a nuestras acciones. Y la dimensión de la pertinencia solo se, se resuelve cuando uno trabaja con las provincias, con los municipios, con las agencias locales de promoción de la innovación. Es muy importante entonces... Apostar a este modelo científico y tecnológico que estoy describiendo en una clave federal. Esto es lo que nos pide el presidente, esto es lo que marcó los gobiernos de Cristina Kirchner y esto es lo que tenemos que seguir profundizando, cómo podemos estar más presentes en cada territorio, a veces no necesariamente en, en términos de la formulación de ese conocimiento científico, que de por sí es un conocimiento que suele estar concentrado en pocas localizaciones. Pero sí, esa transformación, esos eh, peldaños siguientes en la escalera, tienen que tener una fuerte impronta y un fuerte protagonismo federal y tenemos que seguir trabajando y volcando los recursos adicionales que hoy la Ley de Financiamiento Plurianual nos brinda en Ciencia y Tecnología o los recursos que incentiva la Ley de Economía del Conocimiento que nos permiten entonces hoy reconstruir nuestro modelo de desarrollo dándole más peso al conocimiento, a lo federal, a la perspectiva de género entre otros valores y también a una economía con procesos mucho más empáticos para el medio ambiente. Fernando, estuvieron visitando Paraná y la región estos últimos días. ¿Qué proyectos están encarando tanto acá en Entre Ríos como en otras provincias de, de Argentina? Bueno, Entre Ríos es una provincia que siempre se ha destacado por poner el conocimiento en favor de tener una mejor salud. Se destaca, entre otras cosas, por los proyectos asociados a la medicina nuclear, por poner el conocimiento y la creatividad a favor de tener mejores alimentos, de poner el conocimiento y la creatividad por tener mejores equipamientos, todo lo que hay de mecatrónica, de bioingeniería, es muy destacado, y también en favor de tener mejores herramientas para la gestión, por nombrar, entre otras cosas, el, lo que ha ocurrido en la pandemia, con el desarrollo de aplicaciones para que los municipios puedan gestionar de mejor manera esta crisis que pensó siendo una crisis sanitaria y luego se expresó rápidamente en una crisis social de las ciudades, de la economía. Así que Entre Ríos tiene esa impronta, tiene ese impulso. Necesitamos construir entonces un andamiaje de políticas públicas a la par de esta capacidad de hacer y lo estamos haciendo ya mismo lo estamos haciendo con la constitución de un centro de salud en oro verde con una inversión que supera los 400 millones de pesos lo estamos haciendo con un acompañamiento del CONICET generando oportunidades de becas eh, muchas de ellas cofinanciadas con la provincia lo estamos haciendo a partir de una acción inédita con el Ministerio de la Producción, con su Secretaría de Ciencia y Tecnología, poniendo en marcha un fondo de promoción dirigido a pymes y emprendedores coinvertido. La provincia está destinando 40 millones y esa inversión la estamos potenciando desde la Nación con un acompañamiento que lleva otros 80 millones adicionales. Y lo estamos haciendo con las universidades, que son actores claves de esto. Tanto con la UNER, con la Universidad Nacional de Entre Ríos, como con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, hemos firmado un convenio para poner en marcha una convocatoria de PICT orientados para tener entre 10 y 15 proyectos que expresen la agenda de prioridades y la agenda de oportunidades que la misma provincia pueda identificar. Así que hay recursos de nación que se aplican con la guía de las autoridades locales, que es la mejor manera de garantizar la pertinencia en cada una de estas acciones y por lo tanto un impacto y una transformación mucho más destacada. Fernando, eh, más allá de las, de las eh, identificación de prioridades a nivel local y provincial que vos mencionabas, vos tuviste que resumir ¿cuáles pensás que eh, constituyen los principales pilares del desarrollo científico, tecnológico, a, a los cuales están apostando, sobre todo en el contexto de salida de la pandemia y la, la recuperación económica eh, y a los problemas estructurales que tiene la Argentina? ¿Cuáles dirías que son eh, prioritarios, centrales, estratégicos, o al menos algunos, digamos, ¿no? porque debe ser difícil de listar, ¿no? Mirá, yo creo que en general Argentina tiene una oportunidad de combinar recursos naturales con un saber productivo, una tradición de nuestras cadenas de valor y una capacidad científico-tecnológica muy destacada. Por sí solo, ninguna de estas dimensiones van a forjar un nuevo modelo de desarrollo, pero combinadas sí pueden hacerlo. ¿Cuándo es más fácil combinar recursos naturales, producción y ciencia cuando nos enfocamos en una agenda con eje en la salud, con eje en la producción de alimentos, con eje en la transformación de nuestro sistema productivo hacia un sistema más verde, con eje en la transición energética y con eje en la transición digital. Estos cinco vectores son una fuente de oportunidades para combinar conocimiento, producción, recursos naturales. Son... ...piezas de un rompecabezas que Argentina dispone... ...que no todos los países tienen... ...que en muchos países... ...cada una de estas dimensiones le representa una restricción... ...un límite... ...y acá yo creo que tenemos mucho por andar... ...antes de llegar a un límite... ...en materia de cada uno de estos ingredientes... ...de un nuevo modelo de desarrollo... ...así que estos cinco vectores... ...forman parte de nuestra visión estratégica... Y en el plano focal en el cual está desarrollando su actividad la agencia, son prioridades temáticas sobre las cuales estamos trabajando. Junto con este plano focal, la agencia tiene también un plano de apoyo basal para seguir sosteniendo el trabajo rutinario en todas esas líneas que hacen parte de esta enorme plataforma y reconocida plataforma de ciencia y tecnología que tenemos en el país. Fernando, muchas gracias por la entrevista, muy interesante eh, y sobre todo muy importante para seguir pensando esta pieza clave de los procesos de desarrollo como son los sistemas científicos, técnicos y de transferencia de tecnología, eh, que es un tema de, de amplia discusión. Y, y sobre todo que además forma parte de la agenda de desarrollo prácticamente en todos los países del mundo, en todos los sistemas conocidos, en todas las culturas existentes, y es uno de los aspectos en los cuales si uno se deja estar eh, puede perder muchos años ¿no? ¿no? De, de, de capacidad de integrarse eh, competitivamente en las relaciones internacionales. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a, a conversar sobre estos temas. Sin duda... El desarrollo es siempre un tren en movimiento y si nosotros no logramos buscar la manera, no solo de ser usuarios de tecnología, sino también productores de tecnología, ese tren lo vamos a ver pasar una vez más desde la antena. Así que, como muy bien señalabas, creo que esto forma parte de la agenda central de cualquier país que se proponga hoy transformarse en favor de un modelo Productivo y social mucho más inclusivo, más solidario y más atento al medio ambiente. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Estábamos hablando con Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, en el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Agencia I, D, I, eh, en la economía de bolsillo. La verdad, un gustazo.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 Porque podemos trabajar para potenciar el desarrollo entre Ríos y el país, estamos juntos. Es Configerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502. Juntos por Entre Ríos. Programación 2021 en Radio Uner, tu lugar se escucha De lunes a viernes a las 7 de la mañana Toda la información y el análisis están en cara y seca Juan Pablo Arias y un gran equipo Hacen el clásico periodístico de las mañanas con toda la actualidad Opinión y la mejor música para comenzar la jornada Lunes a viernes, 7 de la mañana Cara y seca 2021 por Radio Uner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 es con Frigerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502. Juntos por Entre Ríos. De lunes a viernes a las 7 de la tarde... ...se enciende el fogón en la radio de la universidad. La Calandria. El vuelo y el canto del país. En nuestro aire costero. Con la conducción de Soledad Castañares. Lautaro y Disandro Larcón. La Calandria. La creación de Mario Larcón Muñiz. Lunes a viernes, 19 horas. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha. La UNER está con vos. vos. Estudia en la Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad Pública y Gratuita. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral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 Las 21 a las 21.30. Economía de Bolsillo, por Radio UNED. Tu lugar se escucha. Último bloque de esta emisión de Economía de Bolsillo y es el momento de Claudio Coronel para hablarnos del dólar. Exactamente, gracias, Ceci. Hablando de tormenta, que estábamos recién diciendo que se viene la tormenta, así que cierran las ventanas. Eh, vamos a comentar un poquito eh, la tormenta del dólar, que es un problema, uno de los problemas más importantes de Argentina, por lo menos que nos tiene más en vilo. Eh, es una consecuencia en realidad, pero no vamos a entrar en eso ahora. Eh, a ver, en primer lugar, tenemos que hablar de qué está pasando con el dólar el blue, el dólar informal, digamos, porque... Eh, Hoy llegó a tocar los, por lo menos el promedio que suelen hacer lo, los medios eh, porteños de las cuevas, rondando los 200 pesos eh, en la unidad, y esto ya trajo, digamos, preocupación, y bueno, lo, los titulares de siempre, pero, a ver, hay, hay que señalar algunas cuestiones. A mí siempre, por ahí me preguntan... Eh, Ayer lo discutí y, y hoy me volvieron a preguntar lo mismo. Respecto de, bueno, a ver, el, el dólar está en 200 pesos. Entonces yo le digo, bueno, a ver, tratemos de ubicar un poco el contexto porque si bien el dólar eh, blue es evidentemente lo de informal, tiene algún tipo de influencia, no es, eh, digamos, el tipo de cambio, vamos a decirlo de esta manera, o la referencia de tipo de cambio que influye de manera general o que tiene un peso en la formación de precios de la economía argentina sí tiene a ver por un lado es un indicador de expectativas sí de algún tipo de expectativas eh, en segundo lugar además de ser un indicador de expectativas influye en las expectativas se retroalimenta claramente eh, y hay que tener en cuenta de que por ejemplo si uno mira eh, los datos ustedes se acuerdan por allá el año pasado eh, más o menos también, fines de, de, de octubre del año pasado, y algo voy a comentar con eso, el dólar también llegó, el dólar informal llegó a 195 pesos. ¿tá? Y después, con un par de medidas que se tomaron, y esto bajó, a, digamos, a, en abril de este año, a prácticamente eh, unos 145 pesos, una cosa así más o menos, no me está tirando el dato ahora el gráfico, pero digamos, bajó en forma considerable entonces yo le digo, si vos me decís que los precios se están formando le, le explico a la gente que me pregunta, con este dólar o bueno, si no, pero los precios se fijan en función del dólar blue, le digo, ¿por qué cuando pasamos de 195 a 145 no tuvimos de deflación? digamos lo que, lo que yo les quería decir es que si bien tiene no, no hay que decir ah, pasa desapercibido, no pasa nada, tiene su impacto, tiene su lógica de, de funcionamiento, juega mucho en las expectativas de las personas y juega mucho con las expectativas de evaluación, pero digamos, no lejos de que los precios de la economía se fijen en su mayoría eh, anclados al comportamiento de eh, esto. A ver, si, si no fuese así, por ejemplo, en el 2016, cuando se levantó el cepo que tenía el kirchnerismo eh, y pasamos de 9 a 15 no hubiese habido inflación, más o menos hace, en esa época el dólar informal valía más o menos eso, 12, 13 pesos por ahí, después saltó a 15 eh, y hubo una inflación importante, ¿no? De hecho, el gobierno de Cambiamos decía, no, no, no va a haber inflación porque ya todos los precios están ajustados a ese tipo de cambio. Ajá, cuando se devaluó el tipo de cambio oficial, los precios fueron todos para atrás y va a ser siempre así, ¿da? Pero más allá de eso, quería comentar un par de cositas al respecto eh, sobre, sobre ese uno. En primer lugar, tiene que ver con la situación externa de la Argentina. La Argentina eh, viene acumulando, eh, por lo menos al último dato que hay a, a cierre de septiembre de este año, exportaciones por 58.276 millones de dólares. Eh, frente a unas importaciones de casi 46 para redondear estamos hablando de 12 millones de saldo positivo, es decir, la Argentina en cuanto a lo comercial ah, comercial o financiero es otra historia en cuanto a lo comercial, Argentina está bastante bien, el valor de las exportaciones hay que remitirse prácticamente al 2013 para encontrar un valor más elevado y solo en, en, en mil millones de dólares tampoco es que mucho más elevado es decir que el nivel de exportaciones que hoy tiene argentina es muy bueno y es muy importante y en principio es muy alentador si sí, las importaciones han crecido han crecido menos pero no estamos eh, en niveles por ejemplo los que había en el 2017 y el 2018 eh, es un poco más bajo eh, podríamos pensar de que la, eh, la importación podría crecer un poquito más pero la dinámica de las exportaciones vía precio en buena medida se están manteniendo bien es decir que eso no sería una fuente de eh, digamos que pueda tentar contra un tipo de cambio oficial digamos que está siendo administrado respecto a lo a lo financiero a ver la realidad es que en esta época en esta época eh, sucede algo que es, digamos estacional que tiene que ver con que en general hay poca oferta en estos meses, y eh, sube eh, un poco la, la demanda por cobertura. En especial, en este año en particular, también juega la elección. Digamos, ciertos sectores tratan de hacer cobertura por, por miedo a reacciones, digamos, o el tipo de cambio según el resultado electoral, así que también eso empuja. Pero el salto que vimos... En estos días, si bien tiene detrás una tendencia donde se ha venido acelerando en forma de serrucho el blue, el salto responde a esta. Lo que lo que no quiere decir, ojo, más allá de que se han tomado algunas medidas, no quiere decir que en los próximos días, así que jueves, ¿no? O sea que tenemos como para descansar el fin de semana. Tengo que decir que en los próximos días no tengamos otro salto del dólar blue, que no tampoco digo que se vaya a sostener si ¿sí? no nos sorprendamos de que la semana que viene tengamos 205 204 por ahí y se y aparezcan los titulares prendiéndose fuego todo porque estacionalmente por lo menos en los últimos años donde ha habido cepo eh, el dólar blue pegó saltos en estos meses así que estemos atentos pero no están dadas las condiciones eh, para que haya un salto de evaluatorio en el oficial bueno así sea claudio <risa> Eh, chicos, se nos terminó el tiempo por esta noche Gaby, ¿nos el queda Muy rápido Sí, condiciones de vida nos queda para el jueves que viene Lo guardo, lo dejo en el tintero Bueno, vale eh, Como siempre, un gusto Encontrarnos en el aire De la UNER, Claudio, Igna, Gaby Será hasta el próximo jueves el Próximo jueves nos vemos, chicos. Chau. chau, chau Nos reencontramos el próximo jueves A partir de las 20